Hola chicos desde YouTube, estamos en un nuevo video para el canal eh, y pues, si se preguntan por qué no he subido videos hace tiempo, tiempo es porque bueno, algo ha pasado con mi disco de la computadora y pues no he podido subir videos estos días Bueno, repartir el juego, que como han visto, si es que ustedes conocen Happy Wheels, es un juego como de, bueno, de algunas cosas y yo en algunos de mis mapas, que mi, mi nombre es Yoseva Iniete, así como están viendo, eh, pues he puesto mensajes por ejemplo, este es un dos Move lo hace, o sea, lo subí hace unos minutos y de cinco estrellas y me aquí es este, uno de estos, este es el mapa, aquí te voy a hacer en este cañón, es algo. Como que... Por ejemplo, ya les voy a mostrar los míos. Por ejemplo, voy a ir aquí. Eh, bueno, les voy a nivelar el Si me pregunto por qué es que ya sé algunas cosas, porque, bueno, este fue mi primer mapa que se llama javi C8, que fue un mapa con mi amigo Javier, que hace en alguno de mis videos, que es un hardware y Ya me acabo. Qué asco. Tienes que tratar de es porque ahí hay unas minas que yo estoy diciendo pues, uh, uh -huh. ahí se que no hay unas tres minas que como creo Entonces tú dices ah ya voy a venir. y vamos a pasarme todas las minas sirve o sea, voy aquí tranquilas Carlitos creo que decían se llama Carlitos, o así sea, dice al menos su y eh, ¿por, por fin lo logré asco. Sí. Qué asco Qué asco En serio no lo puedo pasar el nivel ya lo he logrado por más de Conmigo Entonces puedo pasar en nivel Y yo mismo me Pero... -oh. Ay, si lo puedo pasar. En el grupo que me llamo Me está en el lugar Es que me ponen encima ]Bueno. Bueno, pues vamos a pasar no, bueno, bueno, eso no fue bueno, otro es un test de Minecraft que tiene casi mil jugadas. de estos de test. Es uno. Así tienes una persona que es eh, no sé si bueno, no les voy a dar la respuesta, pero bueno. Este es un poco va más un move, aquí este es para los mensos que quieren que es eh, una trampa, pero si lo han pasado así, que mañana está de de de Ahí por ahí. Y aquí me puedo lo hice hace el 12 de el 12 creo de noviembre, lo Eh, eh pues bueno estamos hoy oh, no. no se me un machete en el pobre ok otra vez lo voy a hacer lo que tenemos que hacer es aquí es como de que este personaje se llama Power Stigma sí, no, vamos a ver Power Stigma <Elder> y con esto puede soltar ok Tien, yo voy aquí voy a coger esta ¿sabes? la moda casi identica. Una moneda y nos falta una. Comer aquí la parece de aquí derecha. Te acabo de decir que tiene una piña. Se nos va una piña. Ah, estoy tratando el de... No, no, no a. Si vamos... Ah, voy, okay. recupera, recupera, recupera. Y esto es como un don Mood, Tienes que tratar de meterte al cañón. Y para coger esa moneda, porque ¿sí? ya sé que dirán oh, no, simplemente se puede soltar y cogerla Pues no, o sea algo para que no pueda hacer eso Eso es para los... Eso, bueno, lo voy a coger al revés Pero antes que eso me voy a morir No sé, es que me metí de, al revés Ahí está, sabía que no lo iba a ganar o sea, no sabía Ok chicos, ya hemos vuelto Otra vez ya estoy aquí puse el video Para que no se vean los fails que... Ok, ya, me voy a de mi propio nivel, es que no se puede, no se puede Este es el Don't Move, que les mostré hace un rato, tiene 208 jugadas Ay, ese Pogo fue el mismo. apenas acabo de ver, pero tiene 4308 jugadas Bueno, ahora vamos a estar jugando otros niveles que yo voy a buscar aquí Por ejemplo, Everyone, eh, los mejores Ritia o sea, los mejores de la semana por ejemplo, aquí dice Battle Run Extreme. Yo no soy tan bueno en ¿no? estos. De aquí. Eh, pero bueno, vamos a hacer es una serie. ¿Qué pasó? Se me olvidó y perdiste. Ah, este creo que lo jodé. Y de aquí eh, vamos a hacer una serie de tanto me lo ¡Oh, God! Ya gano el nivel. Eh, vamos a hacer una serie de Happy wheels No sé si me lo quede, yo no se me olvide nada por el estilo. Y es una serie de vida. En dos temas una es no me no, una es en eh, jugando mapas de normales como siempre y el otro es de de creando mapas este es un poco uh, ¿no? no sé qué pasó aquí dice que que, que dice eh, Timmy y Santador, no me digan si, sí, sea sí, un poco de inglés Ah, ah, aquí se pasa, yo creo ¡Uy! ¿Qué ¡Ah! es eso? ¿Qué ¿no? es eso esto de aquí? Porque es que en serio sigo, vivo No sé cómo sigo, vivo ¿no? O sea, no sé cómo sigo, no sé cómo ellos no me matan a Tu jefe eh, Arma Un cuchillo usable Cuchillo usable Poder ninguno Nivel 2 No, no, no se me va a esta cosita Por favor, no me mate jefe Esto lo trabaja en YouTube no sabía que los youtubers tenían jefes, además de sus papás, XD. Ya vamos a pasar por aquí. Anda a trabajar o yo te mataré. Eh, hombre. Hombre cazador o así. Super. <risa> Pedos. No, no, te chiquen, no, te cheques, no te cheques, <risa> no te choques. No sé cómo hacerlo. Chicos, por si acaso, si ven algo de sangre es porque este juego no da un, un poco sangriento. Si se preguntaban, pero si tengo nueve años, ¿qué hago aquí jugando esto Bueno, este, simplemente... No sé me... Porque dice que... ¿Qué pedo? que no tiene para Él lanza hijos. Lanza sus. Lanza que No se ve. Eh... Weapon igual Se suda. Me acaban de reventar los oídos. Acabo de crear una espada. Me acaba de crear una espada en el trasero, wey. No, Ay, no, no, no, no, no se sé si puede. Y chicos, vamos a jugar unos llamados Rop Swings, que son unos buenos niveles. A mí me encantan los Rop Swings. Ah, este ya lo jugué, ya tiene mil jugadas. Así voy a tener mi mapa de Pogo Fight. Porque le dije que tenía 4.000, no me carga. Me esquivo. Me esquivo. Okay. ah estos son de freeze ay no sé me dio Esto... ah estos son como pixelados y que después van cambiando es muy muy ¿qué ¿qué no sé, no sé. una ay besito ah eso es bueno no mapa está bien hecho porque ¿Por qué me no está igualito? Ya. Ya. No lo veis, no lo veis, del macho. Ok, estos son de los pensativos y el de cómico, algo así, no sé. Ok, chicos, vamos a tratar el nivel. Está algo divertido. Ah, estas cosas sí se ven. Listo, que es que es que es así, algo así, no sé. A lo así vi. ¿eh? Cero, no sé qué. qué es esto Hola, mírame a mí ¿Te acuerdas? Yo Le acaban de meter un arpón en Que se llama Clara No sé qué está pasando aquí, me voy, me voy No, por si acaso, si no saben qué es un arpón 2, me salí Bueno, esos son unos niveles también divertidos, son de mis favoritos que son donde tú tienes que esquivar, como dice pro o algo no, así. No, no. Entonces, esto creo que ya lo esquivé. Ah, sí, sí, ya lo esquivé. Este WinConin es alguien que hace buenas cosas. Este es aquí en el semáforo. Aquí, estos. es así, creo. Horizontal. Ah, no, no, no, no, no, ah, no, no, no. no Ok, no sé cómo esquive esa. ¿sí? Esa ¿Sí? es, sí, creo que es horizontal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! un ¡Ah! Un... harpón, un ¡Ah! Un, un ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no como Matrix, no! <laughs> Oh my god, ¿No? oh my god, oh, ¿no? No, no, no, no. ¿no? Oh, bueno, mostrar algunos de oh niveles tengo algunos este es el Mm, Don't se me borran algunos por ejemplo aquí tengo uno que no he subido que es un imposible 800 dice Fernand Flow, porque nivel como para Fernanfloo Flow también eso me pasa bueno aquí le tengo que dar la T porque tengo que testear el nivel así que no no sobrevivir ni un minisegundo y así que es 96.8 ¿Sí? ni, ni se sí, es, no yo mismo lo hago, no que Wohnung, no que... no, no. De... en un video en un día en, en una semana ¿sí? de esto de... esto es imposible imposible porque si no me mucho si no me lo paso en tiempo Oh, qué se lo ganan Quedan cuatro intentos okay. Ese no contó Ese no contó, Que okay, nos quedan okay. Quedan 4 okay. okay. okay. okay. okay. intentos. no quedan 2 intentos pues es lo Estoy con... No 35, entendes... un 35, 35, 35, 35, 35, un 35, 35, 35, 35, 35, vamos tampoco 35, 35, pero 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, son unos que no he subido, es, es demasiado corto, solo que no han Ok, chicos, también les quería decir algo. Que antes de eso, voy a hacer esto de aquí. Ok, chicos, lo que les quería decir es de que ya hasta aquí va a llegar el video el día de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal. Eh, hoy mismo está subiendo el video. Entonces, eh, pues bueno, les quería decir de que también podrían buscar mis mapas aquí mismo. Y también les voy a explicar, tienen que crearse una cuenta, pueden ejemplo, la mía, se llama Browse Levels, donde le den a play, y aquí buscan, por ejemplo, nombre autor, autor name. Buscan Joseba, Search, y aquí sale las cuatro niveles que subí, subido. Aquí les pongo que tiene 4656, Que sé, yo mismo me sorprendo. O sea, apenas lo subí, este creo ayer. Y tiene dólares bueno, mientras, hasta que se acabe el video, yo entro, porque, en en porque yo no tengo ni puto ni entro, porque ya no tengo ninguna, y sí me lo voy a dejar. Tal vez cuando, cuando no sé, tenga dinero para comprarme el premio porque no solo la marca de agua, ahí estaré también. Ah, y les quería decir: si se preguntan por qué en de mis videos muestro mi cara, es porque, bueno, eso lo mostraré mi cara, y tal vez cuando lleguemos a tenemos 100.000 suscriptores, ¿okay? y, y ya sé que eso tal vez y se podrá, ya sé que algunos quieren ver mi canal, no sé, y otros ni siquiera están interesados, pero están suscritos al canal. Bueno, sin nada más que decir, aquí les dejo, que está el Happy Wheels, que tiene que buscar esta página llamada Total Angel Face, y le dan copiar, y aquí están. Les voy a dejar aquí el link, o simplemente buscan Happy Wheels. Bueno, nos vemos en otro nuevo video y hasta la próxima. Chao, chicos.